Comenzamos. Primero, nuevamente, muchas gracias. Te agradezco enormemente que estés acompañándonos hoy mismo. Muchas gracias. Sí, gracias por invitarme. Te quiero comentar que para efectos de democracia pura, estamos solicitando a nuestros queridos amigos que la entrevista no rebase los 30 minutos. Si okay. necesitas salir antes, no hay ningún problema, pero más de 30 minutos preferimos que no para que todos tengan el mismo tiempo. ¿Okay? Vamos a iniciar con tu nombre y la asociación a la que representas. Soy Valentina Treviño, eh, directora de la Fundación Síndrome de Guillén Barre México. Y estamos ahí las oficinas en la Ciudad de México, aunque operamos en, en todo el país. Ok. ¿Tienes eh, eh, de casualidad la fecha exacta en la que se constituyó tu asociación? La asociación se constituyó en agosto del 2017. Okay. Fue en el mes de agosto del 2017 que quedó ya el acta constitutiva, Ajá. pero realmente he estado yo trabajando con cuestiones de Guillén barré desde mucho tiempo antes con la Fundación Internacional. Digamos que tienes una década, un lustro, ¿cuánto trabajando de manera personal? Pues yo soy sobreviviente de Guillén barré y me dio cuando tenía seis meses. Ahorita acabo de cumplir 36 la semana pasada. Entonces, pues en relación con la enfermedad toda la vida. Y trabajando, empecé a trabajar como apoyo y representante en México de la Fundación Internacional que se llama The GBS, CIDP, Foundation International, que son las siglas en, en inglés. Y uh -huh. empecé con ellos, yo creo, hace 10, 11 años más o menos. Ok. Es decir, ya tienes un tiempo importante haciéndote cargo de muchos temas que tienen que ver con tu padecimiento. Así Me da Así mucho gusto. Es. Sí. ¿Cuál es el universo de pacientes al que ustedes se abocan? ¿Solo Guillain-Barré? El Guillain-Barré tiene algunas que, que se consideran variantes. En, en, en, en la Fundación Internacional le llaman variantes. Entonces, principalmente es el síndrome de Guillain-Barré porque es el más común. Y, y es el que todo el mundo, bueno, no todo el mundo porque ya de por sí son enfermedades raras, eh, es el nombre más, más común que se conoce. Después okay. de ese sí una variante que se llama Miller-Fisher, que yo creo que vendría siendo el segundo más conocido. Y a partir de ahí hay más variantes eh, que dependen de, de cómo pegó la enfermedad. O sea, si... Si es axonal el daño en el nervio, si empezó solo de un lado o del otro, si empezó por las piernas, si empezó por, por la parte de arriba del cuerpo. Entonces ahí van, van, va viendo más variantes. Y la, otra, la última variante es, en Estados Unidos se conoce como CIDP, que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Entonces, es como un Guillain-Barré crónico. Entonces, esa sería otra de las variantes. En español es P.D.I.C. pero todo el mundo lo conoce con las siglas en inglés, que es CIDP. Okay. Entonces, realmente nosotros apoyamos los temas de síndrome de Guillain-Barré y todas estas variantes que, que acabo de comentar. Es correcto. Eh, yo, que te estoy observando, difícilmente podría determinar que tú tienes no, Guillain-Barré. Cualquier síntoma, cualquier enfermedad. ¿Cómo es que podemos identificar a un enfermo con este padecimiento? El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad adquirida y autoinmune. Entonces, adquirida es, no es genética, no es hereditaria, o bueno, al menos hasta ahorita no se ha comprobado. Eh, y se adquiere después de enfermedades respiratorias o gastrointestinales. Entonces, respiratoria, hablemos de una gripa, una influenza, una neumonía, cosas así. Y gastrointestinales, algún bicho que te cause una diarrea, una infección en el estómago. Entonces, eh, después de estas infecciones, el cuerpo se confunde y comienza a atacar al mismo cuerpo, de ahí que es autoinmune. En específico, ataca a la mielina del sistema nervioso periférico. Entonces a la hora que el, los nervios del sistema nervioso periférico, que es el que controla músculos, órganos, piel y demás, a, eh, cuando se ve dañada la mielina empieza a haber menos conducción. Entonces la enfermedad comienza con debilidad y como cosquilleo que sientes y, eh, y eso va ascendiendo a una parálisis. La parálisis puede ser de todo el cuerpo, o se puede tener una parálisis completa de todos los músculos, y si afecta eh, músculos respiratorios, el paciente puede llegar a necesitar eh, estar intubado, una traqueotomía o incluso se si afecta la deglución, entonces se necesita una sonda alimenticia. Esos son los casos más graves de, de Guillén barré Ya que ataque órganos en específico y ocasiona la, la muerte es muy raro, pero también llega a pasar. Es una enfermedad que solo en el 5% de los casos es mortal. Es. Ahora sí, este daño a la mielina y a los nervios y esta, esta debilidad y parálisis es súper rápida. La enfermedad te ataca y en cuestión de horas o cinco días, máximo 10 días, en casos extraños será más de 10 días, ya estás completamente paralizado. Y a la oh, persona bien. hay que atenderla en un hospital de, de tercer nivel porque... Hay que, si se necesita entubar, pues obviamente el paciente va a tener que estar en terapia intensiva. Entonces hay que estar en un hospital que tenga terapia intensiva o terapia intermedia. Y, y ya a partir de ahí vienen los tratamientos y terapia para que el paciente pueda empezar a recuperarse. ¿Hay medicación para esto? Sí hay. Um, no se considera que haya una cura. Pero hay dos tratamientos que ayudan a, a frenar el proceso inflamatorio de los nervios, entonces frenas la, la parálisis y el daño nervioso. Y estos dos tratamientos, uno es la inmunoglobulina intravenosa y el otro es la plasmaféresis. Eh, cualquiera de los dos sirve igual y se recomienda uno u otro, no hay ningún problema. El tema es que tengan disponible o, o que pueda... Pagar el paciente en el caso de que lo pueda pagar, porque la inmunoglobulina es muy cara, la, la plasmaféresis es un poco más accesible, pero la plasmaféresis es parecido a una diálisis: te sacan la sangre y la limpian con un medicamento que se llama albumina y luego vuelve a entrar. Entonces, con la plasmaféresis hay riesgo de infección, por eso normalmente los médicos prefieren la inmunoglobulina. Entonces, pues, estos son los dos tratamientos para parar el, el daño. Y luego a partir de ahí, terapia física y ocupacional para que el paciente recupere todo el movimiento que perdió. Depende ver, de qué tan dañado estuvo el paciente. Uh -huh. Entonces puede haber desde terapia de aprender a respirar, aprender a tragar, obviamente aprender a mover manos, piernas, todo lo que, lo que perdiste. Eso te iba a preguntar, si hay de alguna manera un efecto que revierta. Me estás diciendo que en algunos casos sí. Según la afectación específicamente. Sí, de hecho todos los casos se pueden revertir aplicando la terapia. Este, okay. Qué tanto avance la recuperación depende mucho de qué tan rápido y qué tan bien diagnosticaron y trataron al paciente. Eh, okay. La enfermedad tiene un lapso de un mes. En menos de un mes tú debes de haber diagnosticado y dado el tratamiento. Entonces, entre antes te diagnostiquen y te digan si es síndrome de Guillain-Barré o alguna de sus variantes y, y te apliquen la inmunoglobulina o la plasmaféresis, se va a ver mejor, o sea, mejor resultado con la rehabilitación de terapia. Entiendo. Un paciente con cualquier padecimiento del tipo raro termina por ser un experto. Eh, lo demuestra la fórmula de comunicación que tú tienes y que uh -huh. tienen otros a quienes he entrevistado que hablan como si fueran prácticamente académicos del tema. Eso es muy interesante. La primera vez que yo escuché acerca de deterioro o pérdida de mielina fue con El milagro de Lorenzo, una película que habla de la pérdida de mielina. Uh -huh. Y tuve oportunidad de conocer a don Lorenzo Odone en un aeropuerto de Estados Unidos. Y bueno, es, fue una experiencia verdaderamente conmovedora porque yo le hice una pregunta y lo que él me contestó, a grosso modo fue trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar y después seguir trabajando. Eso es lo que te recomiendo que hagas con tus pacientes. Entonces, ahora que hablabas de la mielina, me recordaste ese punto específico de mi vida. Dame por favor una, ya me has explicado y he entendido este proceso, pero por favor compártenos una breve semblanza de tu asociación. Sí, bueno, la asociación lo que hacemos es principalmente informar y dar a conocer la, la fundación. Es lo más importante porque cuando llega a haber pacientes que, que tienen daño severo o secuelas severas que pueden ocasionar una discapacidad, que con lo que expliqué anteriormente, esa discapacidad se puede prevenir si se diagnostica y se trata a tiempo y correctamente y si se dan las terapias en cantidades suficientes para poder sacar adelante al paciente, se puede recuperar hasta el 100%. ¿Cuál sería el problema de que un paciente no se recuperara? Que no fue diagnosticado a tiempo correctamente, que no fue tratado a tiempo correctamente, o que no le dieron suficientes terapias. Eh, muchas veces los seguros dan 10 terapias y pues esta persona va a necesitar probablemente entre 200 y 300 terapias diarias. Eh, o sea, bueno, no 200 diarias, sino que Terapia diaria, Entiendo. diferentes tipos de terapias. Entonces, estamos hablando de cientos de, de, de terapias, porque a lo mejor las necesita por seis meses, ocho meses, un año. Eh, entonces, lo que hacemos principalmente es informar y difundir. Tenemos información. Nosotros, gracias a Dios, nos da todo la Fundación Internacional, que ellos existen desde 1980. Ay, perdón, se está moviendo esto. Desde 1980, y ellos, la mayoría del dinero que, que recaban lo utilizan para más investigación. Y tienen unos manuales ya muy bien formados sobre la explicación de la enfermedad. Incluso hay un manual para los cuidadores, para los familiares o quien vaya a cuidar del paciente. Y otros sobre terapia física y ocupacional y los tienen traducidos al español. Entonces lo primero que hacemos es mandarle toda esta información a quien nos contacte, ya sea el familiar, normalmente es un familiar porque el paciente está paralizado en, en, en terapia intensiva. Entonces mandamos al familiar o incluso si los médicos, enfermeras, a veces nos busca el médico general que, que lo está atendiendo y esta enfermedad la debe de atender un neurólogo porque es daño a la mielina del nervio. Entonces a quien nos pida información, le, le, le pasamos esos manuales, les damos un poco de información les decimos cómo se debe de diagnosticar, cuáles son los estudios, que creo que eso no lo mencioné, es una punción lumbar y estudios de conducción nerviosa, esto es con lo que se diagnostica. Y luego lo que se trata, inmunoglobulina y plasmaféresis y posteriormente la terapia física y ocupacional. Damos toda esta información y acompañamos al paciente y le damos un apoyo para si están teniendo problemas con que los médicos o el hospital les estén diciendo algo que no es, o que los quieran dar de alta antes. Por ejemplo, si te quieren dar de alta y tú todavía ni siquiera sostienes la cabeza, o todavía no puedes respirar solo, pues es un problema tremendo, porque si se te atora una flema, ¿qué va a hacer tu familia contigo en la casa? Entonces es como ese consejo de no permitas que den de alta a, a tu pariente o familiar, amigo, lo que sea. Antes de que ya sea más o menos independiente, mínimo respirar y tragar, eh, poder sostenerse sentado en una silla de ruedas, aunque estén amarrados de aquí, pero que ya sostengan la cabeza o cosas así. Entonces damos ese consejo, ese acompañamiento. Algunas veces las empresas nos donan sillas de ruedas, bastones y andadores, entonces también los apoyamos con eso cuando hay en existencia. Damos sillas de ruedas, bastones y andadores. Eh, tenemos contactos con algunos distribuidores o laboratorios que, que producen la inmunoglobulina y la albumina, que es lo que se necesita para la plasmaféresis. Son medicamentos carísimos, por ejemplo, un frasco de inmunoglobulina te puede costar 10 mil pesos y un paciente de 80 kilos van a estar 32 frascos, estamos hablando de 320 mil pesos para una sola persona. Eh, y aparte se, se ponen cinco días, te conectan como si fuera quimioterapia, se cuenta con un suero y te lo administran durante cinco días. Entonces lo que hacemos ahí con los distribuidores y laboratorios es que nos lo den al costo o con un gran descuento. Entonces hemos llegado a conseguir ese frasco de 10 mil pesos en 3 mil 500 o 4 mil, lo cual es un, un descuento bastante grande y entonces ya el paciente puede adquirir el, el medicamento más económico no tenemos los recursos para podérselos dar nosotros precisamente porque es un tratamiento demasiado caro. Y donde sí apoyamos eh, en, en, en pagar algo al paciente es con las terapias. Eh, la, las terapias solo a las personas de, del, del nivel más bajo del, del seguro popular, que ahora es el Insabi, porque es lo que podemos hacer ahorita, claro que sí. sí. Si tuviéramos más recursos, más donativos, podemos empezar a apoyar mucho más. Pero hasta ahorita eso es lo que se puede hacer. Y donde tenemos la alianza con el centro de rehabilitación y con el hospital para que les den las terapias y las paguemos nosotros, es con el Hospital Juárez de México y con un centro de rehabilitación que se llama CRIPET. Son las alianzas que tenemos hasta ahorita. Y um, hay mucha gente que me dice, ¿por qué el Seguro Popular? Porque en teoría el IMSS y el ISTE si cubren Guillermo barré y deben de cubrirlo y te deberían de cubrir todo, la inmunoglobulina las terapias, etcétera que aquí es donde digo que luego les dan 10 terapias y pues 10 terapias no sirven de mucho oh. eh, y en cambio el, el Insabi antes seguro popular no la cubre entonces ahí es donde apoyamos un poquito más porque ahí no hay cobertura a los otros los aconsejamos y a los del seguro popular sí tenemos que apoyar un poquito más Entiendo. Y fuera de eso también hacemos informar a los médicos, eh, hacemos pláticas, tuvimos un simposio en el Senado de la República dirigido a, a neurólogos, a médicos, porque muchas veces, o más bien siempre el médico de primer contacto no es un neurólogo. Ah. Y el médico de primer contacto raramente se ha topado con otro Guillén barré Entonces... Queremos que los médicos de primer contacto estén enterados de esta enfermedad para que le hablen al neurólogo, porque ellos no la van a poder diagnosticar ni tratar, pero ellos le pueden hablar al neurólogo y entonces ya el neurólogo sabe lo que hay que hacer. Entonces hacemos esa labor también en el sector médico con los doctores, con los especialistas y, y la difusión pues, de entrevistas, sacar en, en redes sociales, en radio, en televisión. Y, y eso englobaría lo, lo que hacemos en la fundación. Muy bien. ¿Tienes una idea del universo de pacientes a los que ustedes han llegado? De los que hemos llegado ayudando con, con información y acompañamiento, um, yo creo que son aproximadamente 500 al año. A lo mejor, bueno, el 2017 como empezamos en agosto, eh, fueron menos. Y luego 2018 fueron como... 350, 2019 como 500, y vamos a ver cuántos son en el 2020. Si sí va aumentando, quien nos busca? No sé si estén aumentando los casos, pero a lo mejor entre más se da a conocer la fundación, más nos buscan pacientes. Cierto. Ahora sí va a haber ahorita, estoy notando yo ya la diferencia con el COVID, que si quieres ya después lo platicamos. Sí, por favor. Uh -huh. Mencionaste seguro médico, ¿te referías a seguro de gastos médicos? ¿Pacientes que los que tú atiendes están atendidos a través del seguro de gastos médicos? Eh, todos los pacientes que atendemos, o bueno, en su mayoría, pertenecen muy poquititos a un seguro privado y casi todos están con, con seguro de gobierno, que es, okay. insiste, o seguro popular. Okay. Entonces ahí es quienes se apoyan, quienes no apoyan y quien no tiene ningún seguro. Sí. Eh, también podemos apoyarlos consiguiéndoles con descuento o al costo el medicamento eh, y pagando las terapias si los aceptan en el Hospital Juárez. Que ahí con el convenio que tenemos a veces sí los aceptan y los reciben en el, en el centro de rehabilitación. Una de las preguntas que te iba a hacer, y, y digo te iba porque ya me la contestaste, fue el mayor logro de tu asociación con tus pacientes, pero me has dado muchos logros hasta este punto que son verdaderamente remarcables y que tienen que ver con un trabajo muy bien hecho, que además es necesarísimo para ellos. ¿Cuál dirías tú que es una tarea pendiente que tienes con tu asociación para tus pacientes? Eh, la tarea pendiente, creo que sería ideal poder apoyar más con las terapias y, y, y probablemente también con la inmunoglobulina. Pero para eso necesitaríamos tener mucho más recursos porque si sí es una enfermedad muy costosa. Estamos okay. hablando de los 300 mil pesos del, del medicamento más un año de terapia, pues ya se te va a una, a una enfermedad que te puede llegar al millón de pesos si, si no estás en hospital privado. Porque si tú vas y te metes a un hospital privado sin, sin tener cobertura médica, estamos hablando de 5 millones, ¿no? Sí. Y te empeñas para toda la vida, sí. literalmente te empeñas para toda la vida. Entendiendo lo que ha sucedido con el COVID y eh, al escuchar este asunto de la complicación respiratoria que tienen tus pacientes, bueno, uh -huh. ustedes están viviendo en una línea muy fina entre la preocupación mayúscula y, y lo que pueda pasar después de la preocupación mayúscula dado que uno de los problemas más importantes de tus pacientes es, el tema respiratorio. Uh -huh. ¿Cómo han hecho ustedes para proteger a todos estos pacientes de esta pandemia terrible que ha desnudado terriblemente nuestras carencias? Nosotros con el tema del COVID tenemos dos preocupaciones principales. Una es la que tú mencionaste, el hecho de que, de que los hospitales estén llenos y que no estén aceptando a los pacientes. Hay pacientes que me dicen, es que no me aceptan en el hospital. Y, y otro tema es la falta de respiradores. Entonces, qué yo les pregunto, ¿por qué no te aceptan? No, pues que porque no hay respiradores si, si es que lo necesitara o que no tienen inmunoglobulina. Entonces, que ni para qué lo meto al hospital si no le pueden dar el tratamiento y si no lo pueden entubar. Claro. Pero ahí prácticamente los hospitales te están dando una sentencia de discapacidad tremenda o incluso de muerte al no tratarte cuando es una enfermedad que se debe de tratar con... En, en, el paciente estando en terapia intensiva, o sea, pues, en una casa jamás vas a poder lograr tener lo que es un, un, un cuarto de terapia intensiva en un hospital. Claro. Entonces, ese es el principal problema que está latente en este momento, que a los no. pacientes no los están aceptando en los hospitales. No, y, y eso bien. está tremendo, pero también es bien difícil, porque se están escudando con que es que el coronavirus y es que no hay espacio y es que entonces, eso está muy difícil de pelear. La verdad es que nosotros no damos apoyo legal, no tenemos abogados ni, ni, ni tenemos eh, este, un equipo legal. Entonces, ahí es aconsejar al paciente que ellos solos traten de lograr algo peleando sus derechos, ¿no? Exigiendo mi derecho a recibir una salud digna que todos tenemos en este país o todos deberíamos de tener. Sí. Entonces, damos ese consejo. Y por otro lado viene un segundo problema que este va a ser mucho más grave. Y es, eh, no sé si recuerdas que en un principio te comenté que es una enfermedad adquirida y que se adquiere después de una enfermedad respiratoria o gastrointestinal. Eh, el el COVID estoy imaginando. El respiratorio. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, México no se ha dado a conocer. Yo creo que la única que ha dado entrevistas hablando del tema probablemente sea yo pero en Estados Unidos, en Europa y en China ya están saliendo noticias y ya hay médicos investigando una relación entre el, el coronavirus y el síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que les dio coronavirus y que posteriormente les está dando síndrome de Guillain-Barré. Entonces incluso un, un investigador que está haciendo esto en, en Italia ya está considerando él, ya te considera como efecto secundario el Guillén-Barré, como un efecto secundario del, del coronavirus. Vale. Entonces, aquí se va a venir un poco grave la situación cuando a varias personas que les dio coronavirus les empiece a dar Guillén-Barré. Ahora estamos uh -huh. hablando que el, el Guillén-Barré, sin hablar del coronavirus, tiene una incidencia de aproximadamente 5 casos en 100 mil personas, uh -huh. lo cual es aproximadamente baja, pero el estudio de este italiano salió que le dio a Guillem Barré a cinco personas de 1,200 pacientes de, de coronavirus. Esa prevalencia es muchísimo mayor que la común. Claro. Y ahora aquí, porque se han dado cuenta de los que tuvieron coronavirus que estuvieron internados, pero no sabemos si alguien que tuvo el, el, la enfermedad del COVID asintomático después pueda generar un Guillain-Barré y eso porque no lo sabemos porque ni conocemos muy bien todavía el COVID la verdad es que los científicos y los médicos del mundo no conocen bien la enfermedad y por lo tanto todavía no conocemos bien las consecuencias que pueda tener pero sí okay. definitivamente hay una relación, hay personas que les, que les está dando Guillain-Barré después del coronavirus hoy en la mañana estaba revisando los correos y un correo era eh, necesitamos información, mi mamá tiene síntomas de Guillén Barré después de haber tenido coronavirus y esto ya fue aquí en México. Entonces uh -huh. lo vamos a empezar a ver y creo que eso va a ser un tema bastante fuerte para tratar aquí en el país, principalmente porque no hay información y porque uh -huh. la información que se tiene y que tratamos de dar a conocer, muchas veces no les interesa informar eso y prefieren poner en las noticias otras cosas. Entonces... Eh, sí, sí, sí. ahí es un, sí, sí, un, sí, sí, un problema sufrir. que se puede venir fuerte. Sin duda se va a venir, porque independientemente de que conozcan poco, muy poco del coronavirus, también conocen muy poco de Guillán Barrero, los médicos mexicanos. A algunos lo conocen bien, pero la mayoría no, la mayoría no. Tenemos cinco minutos todavía y eh, te quiero eh, sugerir que me digas, si no te he preguntado algo que te interesa mucho transmitir a la gente que te está escuchando. Y si es así, por favor, empieza, transmítenelo. Yo creo que lo principal que me gustaría transmitir es que le demos la debida importancia a la, a la pandemia mundial que se está viviendo. Creo que en, en México ha habido mucha desinformación y eso ha ocasionado que la gente dude o no crea o no le tenga tanto miedo a la enfermedad o respeto, o no sé cómo podría decir, como deberían. Entonces, ya de por sí la enfermedad en sí es fuerte y te puede llevar al hospital y, y, y puede ocasionar la muerte. Y, y están empezando a salir estos efectos secundarios como el síndrome de Guillain-Barré y hay otras enfermedades que también están saliendo como efectos secundarios. Entonces yo creo que sí tenemos que cuidarnos. Estoy de acuerdo que hay gente que dice, es que tengo que salir porque mi trabajo... Así lo requiere. Bueno, protégete aunque salgas. Hay que usar cubrebocas, hay que traer antibacterial, hay que seguir las reglas que, que, que se están recomendando. Creo que la gente no, no se está cuidando lo suficiente y eso puede traer consecuencias fuertes en la salud de las personas, en la economía, en el país, y, y ya lo estamos empezando a ver. Entonces creo que sí es importante que se cuiden que, que se protejan si van a salir, no digo que no salgan, salgan, pero protegidos si es que es muy necesario. Y hay que estar pendientes de estos temas, de, de tener ciertas secuelas o, o cosas que no son comunes del coronavirus para ver si nos, nos está viniendo un efecto secundario como un Guillain-Barré o, o alguna otra de, la, de, de las cosas que puede traer el coronavirus y tratar de, de ser diagnosticados y tratados rápidamente. Creo que eso evitaría muchos problemas de salud que se están teniendo actualmente. Y, y fuera de eso, pues si quieres puedo compartir la, la, las redes de la fundación por si alguien tiene dudas o está ten, teniendo estos síntomas de, de debilidad, hormigueo, parálisis en las extremidades. Normalmente empieza en los pies y piernas, puede también empezar en, en brazos y manos. Por favor. Nuestra sí. página web es www síndrome g de gato b de burro punto org en instagram nos encuentran como arroba síndrome gb twitter es igual síndrome gb y facebook arroba síndrome gb mx o, o pueden poner en el buscador fundación síndrome de guillén barra méxico y ahí le, le sale también en facebook y, y bueno pues estamos abiertos a seguir apoyando aunque definitivamente pues el apoyo, por ejemplo, de terapias y eso no se realiza porque los centros de rehabilitación están cerrados o al menos el centro de rehabilitación del hospital Juárez está, está cerrado. Entonces, sí, eh, con información, igual que lo hemos hecho toda la vida, lo seguimos apoyando con el consejo. Ahí estamos. Si quieren buscarnos, acercarse, estamos abiertos a ayudar a todas las personas. Muchas gracias. Yo estoy... Igual que tú, abierto a que lo que a ti se te ofrezca de parte de tus asociados y de ti misma, con mucho gusto estamos a tus órdenes en la Federación y en Pide un Deseo. Salud también está a tus órdenes. Yo te quiero agradecer por esta charla, que podría las ocho horas, porque conoces mucho del tema y tienes mucho que transmitir. Pero lo que hemos querido, Valentina, es que estas charlas puedan ser vistas por las personas. Dado que eh, si las pasamos de más de 30 minutos, la gente como que dice: No, no, eso está muy largo, mejor lo ve otro día y ya no lo ven nunca. Entonces, 30 Pierden el minutos, interés, sí. Sí, creo que queda ajustado a lo que la gente tiene, digamos, el gusto por aguantar a ver. Eso es muy importante. Te agradezco tu tiempo, tu amabilidad, tu generosidad con tus comentarios a mis preguntas y, sobre todo, te reconozco, tengo que decir esto: 9 de cada 10 representantes de asociaciones son mujeres. Por algo será. Son muy determinadas, muy capaces, muy a lo que van. No se dan nunca por vencidas y siempre tienen el tiempo para hacerlo. Valentina, muchas gracias por todo. Seguramente nos volveremos a comunicar, pero por lo pronto, tú tienes razón. Hagamos caso de las recomendaciones de los que saben. Juntos podemos hacer que le demos la vuelta a esto y juntos también vamos a ser más fuertes. Es un verdadero honor claro haberte tenido sí. en estos últimos 30 minutos platicando con nosotros. Te agradezco mucho, Valentina. No, muchísimas gracias por, por estar haciendo esta labor de, de dar a conocer las causas y las enfermedades. Y claro, pues aquí estamos en contacto, lo que se necesite. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Entre la tuya y otras más, esperamos poner a consideración de quienes Deben decidir los destinos de México de manera correcta haciendo su trabajo. Va a haber unas 70 entrevistas que van a estar puestas a donde esos cabrones deben hacer su trabajo. Y me refiero a los funcionarios de la República que deben de abocarse a todo nuestro universo de enfermos con padecimientos raros. Eso es lo mínimo que merecen nuestros enfermos. Muchas gracias, Valentina. Ha sido un gustazo conocerte vía eh, Zoom. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias y mucho gusto. Hasta luego. Igualmente, bye, bye. Valentina. Bye, bye.